no estábamos muertos andábamos de parranda pero animatón ha regresado es hoy un día muy especial para nosotros porque estamos en una nueva locación estamos en los estudios de designar en media en la ciudad de méxico presentando este nuevo programa especial en el que estaremos hablando de ANSI ANSI ah, Festival Internacional de Animación Si no saben lo que es, en este programa se van a enterar Van a saber todo lo bueno que estuvo en esta edición 2018 Especialmente la presencia mexicana Para quien no me conozca, yo soy Bastián Pascal Y mi compañero aquí al lado es... Dabney de Jesús Pueden encontrarnos ahí en arroba Dabney Dabney con doble M, Y las cuentas de Designare, Designare Instagram, Twitter, Facebook Lo que más les guste ahí estar consultando las pues, noticias y los contenidos que estamos generando exacto ¿Ale? animatón es un programa de animación diseño y multimedia normalmente eso lo digo al principio pero ha pasado un tiempo y estamos algo oxidados pero esperemos poder recuperar rápidamente el ritmo de esta transmisión entonces sin más preámbulos si ¿sí les parece empecemos Un, un programa especial, vamos a estarles platicando justo de la experiencia de haber ido, era tu, tu primera vez, mi segunda vez. Tuvimos, tuvimos el enorme placer de poder asistir al festival, el año pasado Jesús estuvo cubriendo, si se meten a designar en media pueden ver el gran documental que hizo entrevistando a la presencia mexicana que estuvo ese año, fue René Castillo. Tienes Estaba entrevistas. Gente de Mighty, la gente de Pixel que pone un stand por allá. O la Combo. Este, un buen de seleccionados también. Hay gente que estuvo haciendo este, documentales en, en las diferentes categorías de perspectivas. Bueno, también la presencia de mexicanos que ya son destacados trabajando ya en la industria global. Este, Jorge Gutiérrez. Guillermo Altoro, Toro, que están por ahí. También entrevistaste a Pablo Bach, de Ana y Bruno. Ana y Bruno, que estrenó allá. Realmente el año pasado fue muy fuerte y pues este año no se quedó corto, ¿no? O sea, sigue, sigue habiendo mucha presencia. Éramos de todos modos como 27 mexicanos en total presentando cosas. Pitch, tres cortometrajes, un largometraje. Mucho, mucho que ofrecer también en este año. Esperemos que México siga reforzando su presencia. Pero... ¿Qué Vamos, es ¿sí? el Festival, festival Internacional no para la de la gente Annecy? Que, que no está tan familiarizada. Que Breve que historia del Festival Internacional de Animación de Annecy. El Festival de Annecy inicia a mediados finales de los 50. Eh, había un cineclub en Francia y dijeron, oigan oh, qué onda, la animación es bien padre. Consiguieron hacer una muestra en Cannes, el Festival de Cine más importante del mundo y en 1960 decidieron que esa muestra podía convertirse en un festival completo en forma se movieron al pueblo de Annecy que estaba muy bien ubicado cerca del aeropuerto de Ginebra y empezaron a andar en un festival bianual una vez cada dos años y ya, ya han pasado Yeah. 58 años yeah. desde que entonces era, ¿no? más de 30 y tantas ediciones a partir de los 80 me parece que empieza a ser regular una vez al año y, y se ha convertido en, en el lugar donde tienes que estar el lugar de tradición ¿no? para ah. la gente que está queriendo explorar, descubrir qué hay en la animación cómo converge como lo artístico y también el, el negocio al final exactamente, exactamente, nace primero un poco como para envolver a los autores independientes de cortometrajes y este tipo de cosas pero empieza a crecer tanto y a ser tan importante que ahora Pixar estrena sus películas en el festival de Annecy uh -huh. básicamente todo el mundo está ahí está de los grandes estudios de Disney, de Sony, de Illumination y también los autores independientes siguen, siguen teniendo un gran escaparate donde presentar su trabajo Sí, y pues justo platicarles cómo es el formato ahora actualmente ¿no? que ya es, es realmente un festival pues, bastante grande, bastante voluminoso, muchísima gente de todo el mundo y que tiene proyecciones, que tiene también un mercado que estaremos platicando de eso más adelante que es MIFA un mercado enfocado justo a la gente que está ofreciendo servicios, produciendo contenidos buscando colocar su propiedad intelectual en canales eh, a nivel global y montones de cosas, ¿no? O sea, como que no te la acabas, Ahí ¿están varias cinetecas como abiertas para...? Sí, sí, hay, hay proyecciones... Eh, conferencias. Proyecciones en, en teatro, digamos, eh, encubierto <ríe> y al aire libre todas las noches eh, para que la gente del mismo pueblo puedan accesar libremente a ver lo que se está haciendo. Y, y sí, básicamente, es una semana de actividades que no paran un solo segundo. Muchas proyecciones, muchas pláticas, muchas fiestas, mucho networking, que es muy importante y hacer acuerdos de producción a largo plazo, distribución de todo el mundo. También como, como país es muy importante que, que traigas a, a tu industria y que traigas gente representante para que... Hacer comunidad. ...tengan presencia, comunidad... Y que se conecten con otros países, en, en particular lo que ha pasado con México es que se ha relacionado mucho con más países de habla hispana. ¿no? Claro. Porque ponen sus stands y empieza a haber ya intercambios de servicios, de colaboraciones. Entonces está buenísimo. ¿Y qué fueron algunas de las cosas que pudimos ver en general este año, Jesús? Platiquemos a ver ahí como un panorama general como de nuestra experiencia, inclusive hasta para platicarle a la gente que, que se anima a ir, eh, registrarse, el festival es muy bien organizado, hay todo un portal que es el lancy Network, tienen su app, tienen su sitio, se abre, digamos, eh, una vez que ya estás registrado, puede ser que estás registrado tal vez como... increíble que quedaras como seleccionado, que ahí eres sí. como la... eres toda una estrella porque te da, abren las puertas como... como a todo, pero sí es tan demandado que... pues tienes que hacer una agenda, ¿no? Eso sí. Yendo, eh, eh, lo que sea, cinco días, es muy pesado, hay mucha, muchas actividades, no puedes atascarla todo. Creo que ese sería el consejo que a la gente que se quiera animar a ir y que los invitamos que vayan si tienen un estudio, si están emprendiendo, que vayan convocatorias a ver en qué pueden meter sus proyectos y pues con un golpe de suerte y echándole ganas podrían estar seleccionados y eso te, te da mucha oportunidad de estar por allá. Porque vamos a platicar ¿no? también de gente que, que estuvo presentando proyectos en diferentes áreas pero bueno, si está la intención de, de ir, eh, pues que vas a, a tener oportunidad, de ver contenidos, de, de agendar, eh, que principalmente la muestra de cine es todo el día, todo el tiempo, ¿no? Tienen eh, secciones competitivas de cortometrajes, uh -huh. hay me parece que cinco programas, hay otros dos de lo que llaman perspectivas, hay otros dos que es off-limits, hay, digamos, este año, por ejemplo, Brasil fue el país anfitrión, entonces también habían proyecciones especiales de trabajos a lo largo de la historia de Brasil además de que fueron por supuesto la inspiración para la imagen que pueden ver aquí un poco, el amarillo, el verde, sí. representativos Brasil es una industria que ha crecido muchísimo, que en Latinoamérica es muy importante que en dos años consecutivos se llevaron el premio principal a largometraje en Annecy con Omenino e O Mundo y un año anterior con Río, una historia de amor y furia. Se les está reconociendo su, su trabajo y sus propuestas, ¿no? Y básicamente eso era la, el país invitado. Estaba padrísimo que antes de iniciar cada proyección se presentan algunas piezas que hicieron en el instituto... En Gobelán. Gobelán, que es una de las escuelas de animación más importantes del mundo, si no es que la más mejor... Eh, la top reiteada. Qué horrible palabra. Este, los alumnos de Gobelán tienen la oportunidad eh, una vez al año para el festival hacer eh, cinco cápsulas que presentan cada día de la semana antes de todas las proyecciones. Son una animación 2D, 3D de un nivel impecable y que se hacen inspiradas en el país anfitrión de este año, Brasil. Que echen de ojo, entren a las redes de Ansi y a YouTube. Van a encontrar un montón de contenido de los invitados como testimonios. También ya... Estarán los videos justo de las, pues del, en general el contenido, lo que ya sea público, si entran ahí a las redes oficiales, ya, ya está a la mano para que le echen ojo y se den ahí un, un cremón de lo que hubo, de lo que hubo. memoria bastante padre, eh, exactamente pues está eso, puedes anticipar, lo padre del formato es que hay justo, eh, que serán 10 largometrajes los que compiten, me parece que eran entre, no sí 10, 10 largometrajes en competencia, ...fácilmente otros 10 fuera de competencia. Algunas de las cosas que pudimos ver este año... ...a mí personalmente, yo creo que lo que más me gustó... ...es Lobo, una película chilena... ...es algo así como un plano secuencia... ...si es que eso puede existir en una película de animación... ...y que se estuvo realizando a lo largo de 5 años... ...como una especie de exposición... ...en vivo, dentro de museos porque se animaba todo dentro de una habitación, entonces eh, los visitantes podían ver cómo estaban trabajando los animadores y se fue construyendo la película gracias a estos apoyos, no solamente en Chile, sino en ciertos países de Europa, en Argentina también me parece, y el resultado es una película muy interesante, muy distinta de lo que estamos sí, acostumbrados, peculiar. peculiar, difícil también. Es difícil, ¿no? decir, yo vi gente que sí, no tan cómoda. Y se salían de la sala incluso. Sí. Eso, eso sucede, pero finalmente los festivales también son, son espacios para desafiarte como y espectador. Esto, ajá, es curioso ese formato de un stop... No, no me viene ahorita a la mente algún otro ejemplo para equipararlo porque pues es como un stop motion muy experimental en formato largo que ya llegue a ser un largometraje, entonces es a, a pesado. Mí, a realidad. mí me recordó un poco a este cortometraje que le fue muy bien hace un par de años, estuvo nominado al Oscar y todo, eh, que, que, en el que también, digamos, la animación eran pintu pintaban a los personajes okay. en los muros de un cuarto yeah. e interactuaban de pronto con objetos reales, pero sobre todo entre ellos. Entonces, mucha de esta lógica está aplicada eh, en sí. Casa Lobo. Échenle ojo, googleenlo, en estética, es una cosa que sí te, te sorprende inclusive ¿sabes? la cantidad de trabajo que hay metida en... Eh, de repente se construyen algunos personajes como en estas técnicas también como de papel y toda la habitación de repente se pinta de color y es una gran labor. Es, es una locura. Y es una locura. se le reconoció al final. Eh, Efectivamente sí. ganaron una mención especial del jurado eh, que también es un reconocimiento por supuesto pues, a la obra latinoamericana que está presente en el festival y que cada vez es más importante en el mundo. Sí. ¿Qué más vimos? Yo no tuve Tanto chance de entrar a muchas proyecciones de largo Pero una que vi que traía ganas desde antes Fue esta de Virus Tropical Interesante también este, la... Sobre todo la ejecución a mí me llamó mucho la atención De que pueda llegar Básicamente este cotado de personajes En After Effects como con técnica mixta Realmente es pues, una producción como más este... pues, No la ultraproducción producción y es lo padre que reconozcan en el festival Como las diferentes propuestas y las narrativas uh -huh. Y está, está padre que le echan ojo Parece que próximamente ya llega acá a México. Sí. Hasta, lo padrísimo de este festival es que de repente pues, tienes la oportunidad de encontrarte por ahí con los directores y hasta charlar con ellos o el equipo de... Productor. Exactamente. Jesús y yo estábamos en la fiesta de inauguración del festival buscando gente con la que encontrarnos y como no somos tanto los que hablamos español, escuchamos una mesa cerca y sí. resultaba que era el director, la productora sí, y, y, y la autora de la, la novela doctora. gráfica original en la que estaba basada eh, Power, virus Tropical. Power, Paola, para que le echen ojo ahí. Y si tenemos oportunidad aquí de postproducirles, pondremos ahí en pantalla un poquito que vean cómo es la estética, porque es una novela gráfica tal cual, ¿no? Me parece. Sí, ha sido, ha sido llamada eh, La Persepolis Latina, digamos. Es, es por supuesto una... Compar las comparaciones son odiosas, uh -huh. no le hace eh, 100% justicia a ninguna de las dos películas, pero es una um, autobiografía. De novela gráfica que fue ahora adaptada al formato cinematográfico y cuenta la niñez y adolescencia de una chica en colombia y ecuador en los 70s es sí, una, ¿no? una autobiografía es uh -huh. está, está interesante hasta el formato narrativo está curioso de, de ver la forma en la que en la que dirigen la película y pues recomendable échenlo ¿no? porque casi casi cualquier cosa que encontrés en, en el catálogo es una Vale garantía, la pena. ¿no? o sea, realmente es, es este festival en donde a lo que entres a ver, puedes no, hasta no estar tan empapado de qué va a ver y entras a la sala y te vas a llevar algo muy bueno, muy buena experiencia. Algo sacas. Y lo que platicamos, que, que hay que agendar con anticipación, pero lo padre es que aunque sean largometrajes, pues correrán tres veces a la semana y si se llena una sala, tal vez pues este, en la app te dan chance como de escribir cuatro, como apartar cuatro líneas, ¿no? Para que te formes y entres. Y si no, bueno, hasta que se llena la sala y, y siempre se llena, siempre se llena. Sí, y que sin embargo, vamos a ser muy sinceros, la experiencia de ir al festival es muy distinta según con qué tipo de credencial de alguna manera vas. Sí, a nivel Porque de puedes, acceso, ¿no? Que es, es, puedes, este... ir, ajá, puedes ir como selección oficial, puedes ir como prensa, que fue nuestro caso, Puedes ir eh, como, con acreditación del MIFA, que es, es el mercado. Uh -huh. O puedes ir, por supuesto, como jurado o como organizador. Pero, pero ir nada más como un, como un mortal, como un espectador. Uh -huh. El festival no está 100% pensado para el público general. Uh -huh. Porque los boletos, eh, si, ese, si ese es tu caso, los boletos se liberan una hora antes de que empiece la función Puede ser que ya queden muy pocos o que se hayan agotado y van a tener un costo. En cambio, si sí, tienes acreditación, es gratuito. Entonces, es mucho. Incluso para la propia gente del poblado de Annecy, es difícil que puedan entrar a muchas proyecciones. Porque... Está pensado para la comunidad. Para, para la industria, para, ¿sí? para los creadores, para... Entonces, sí sí, sí, sí, sí vale la pena ir, pero hay que hacer todo lo posible por entrar en alguna de estas opciones. Uh -huh. Sí, para que lo vayan considerando, lo vayan planeando, o sea, 100% recomendable la, la experiencia. Está todo eso de, de cine. También podemos este, platicar ahorita más adelante, eh, pudimos ver nuevas propuestas, como toda esta parte de VR se está abriendo muchísimo y le dedican una pequeña área del del evento a eso, por ahí hay algunas este, firmas, este todo sucede, eh, principalmente como que la sede principal es un centro cultural que se llama Bon Lyon, el centro con una gran sala donde están los largometrajes, también tiene una sala pequeña, de espera eh, está... A una tienda de libros, está gente firmando, artistas firmando, se, se agendan en cierta hora que vaya este hay, hay cafés sí. alrededor donde la gente, todo el mundo tiene su, colgando su acreditación con su cinta amarilla de Annecy. Entonces es muy fácil ubicar quién está en el festival y conectar incluso fuera pues, en, en espacios alternativos. Tienen esta tradición donde al terminar la jornada, si no estás invitado a una de las fiestas privadas, puedes ir al Café des Arts. El café artes. de las artes. El café de las artes, no sí, sé, vamos a traducirlo a lo mejor. En el café de las artes se reúne eh, toda la gente que quiere seguir conviviendo mm -hmm. y se pone hasta el queque. Sí, llenísimo. <risa> este, eh, está padre la experiencia porque estás eh, en un tumulto lleno de gente que a todos les apasiona la animación. Exacto. Incluso si ahí se llena empiezan a hacerse otras eh, reuniones informales en otros lados, nos tocó por ahí ir a algunos parques, picnics. <risa> es, nos invitaron a un picnic. ¿De Israel? ¿O de dónde se supone que era? Eh, era un parque de noche, pero habían como papitas la y gente galletitas. Básicamente, como sus bebidas, sus alimentos y era la excusa. Ajá, Cualque, cualquier y, pretexto es bueno o sea, para seguir interactuando, para seguir haciendo conectes y, y seguir sacándole jugo al festival. Perfecto, pues eso como una primera parte, compartirles nuestra experiencia. Ahorita les seguiremos dando más formato. Y vamos a hacer una pequeña pausa y un corte para seguir ahorita adelante platicando a lo mejor de lo de VR, la presencia mexicana y latinoamericana que está agarrando mucha fuerza y platicarles ahora esta parte de, tal vez de, de MIFA que es todo otro, todo un mundo. Todo otro mundo aparte de, de la parte de la apreciación, de ver las pelis, de que compitan, la parte de los negocios. ¿no? Y les platicamos qué está pasando ahí con los artistas mexicanos, qué, qué, qué pudimos ver, qué hay y, y también que consideren este meterse a estas convocatorias, participar y animarse a ir, ¿no? Y pues reconocer ahí toda la labor de, también de y que ponen un stand. Entonces, no se despeguen. Vamos. Seguimos con ustedes. Esto es Animatón. Animatón. Bueno, seguimos con esta edición especial de animatón eh, enfocado en el festival de Cine nuestra experiencia lo que fuimos a cubrir 2018 y pues les habíamos estado platicando en general de lo que es el festival pero no hemos platicado de lo que es el MIFA el MIFA que es el, el mercado audiovisual y enfocado al sector de animación de cine de animación de series que se organiza también ya cada año es un evento eh, paralelo que sucede durante el, el festival y que sucede es un lugar increíble que es el palacio el palacio imperial, imperial. Sí. no se andan con queens. un lugar <risa> increíble de por sí todo el pueblito es, es este visualmente es, algo eso es algo que vale la pena destacar el poblado de Annecy es una chulada o sea incluso no habiendo festival si sí es como para irse a descansar un fin de semana un gran lago unas Justerino. montañas Cisnes, este, de, montañas de, al fondo, sí, castillos, muy ameno, eh, eh, fácilmente caminable, eh, como, como pues, pues, Francia. Un gran destino. Francia. Un gran destino. <risa> pues justo está allá el, el Palacio Imperial y MIFA, donde se organiza justo este mercado de contenidos audiovisuales. Eh, eh, lo dividiría yo en dos partes. Hay una parte como de expositores donde encuentras escuelas. Eh, proveedores de software y de herramientas justo para la, la industria, desde herramientas de gestión de proyectos o herramientas como Blender eh, o TUMBOOM está demostrando lo más nuevo de su tecnología, escuelas de estas grandes, grandes escuelas que están ahí también tratando de captar estudiantes que quieran, quieran ir y algunos festivales eh, y todo un piso dedicado justo a que los países o las grandes empresas o las grandes productoras puedan Pagar ahí un piso donde puedan poner un stand. En general que tengan por ahí unas sillas para recibir juntas, para platicar y que vaya, pues ahora sí que toda la delegación de, de cierto país o de cierta empresa a este, pues ofrecer servicios, a hacer citas, a tratar de prospectar nuevos eh, canales, a vender productos ya concluidos, a ver si encuentran distribuidores o coproducciones. Eh, ese es mi fan. Sí. La industria de la animación es... Es muy compleja porque hay como muchos jugadores distintos interactuando, como ya mencionó Jesús. Entonces el objetivo de este mercado es básicamente tenerlos a todos metidos en un mismo lugar para que se encuentren porque se encuentran, pues sí. porque ese es el objetivo. Entonces tú, tú eres un eh, distribuidor o un productor, estás buscando contenidos, tienes un canal y, y te pones a, a caminar por el mercado, te pones a ver... ¿Qué están haciendo en Corea? y ¿Qué están haciendo en Perú? y ¿Qué están haciendo este estudio y, y este sí, autor? Con ejecutivos, con artistas, con tomadores de decisión, con distribuidores, con gente que quiere ir y casi casi llega y te dice quiero comprar una serie para niños en este formato, ¿no? ¿Qué tienes para mí? Y, y que los stands <risa> tienen tal cual, en el, por ejemplo, en el caso de México, para irnos concentrando en, en lo que nosotros vivimos muy de cerca y que ves de otros países, pues, ya un está de, de buen tamaño, pero tienes a la mano a lo mejor, ahora sí que eh, catálogo de contenidos que se lleva mucho de Pixel Art lo que está sucediendo en IdeaTunes. Pero realmente allá había una mezcla de los profesionales que están yendo tanto cada quien con sus proyectos y a ver qué, porque hay mucho perfil, ¿no? O sea, animación mexicana está teniendo como este boom, en el sentido de que hay gente haciendo stop motion, hay gente haciendo ya propiedad intelectual con... El Cartoon Network, con canales de, pues, de alta distribución y pues está, está esa labor justo de, de ir y ver, con, contactar con otros este, países, está padre por ejemplo en este caso que México tiene como una gran fuerza en, en la parte stop motion que está teniendo como un, un gran levantón eh, pues que de repente empiezan a interactuar con otros países que, que también tienen como esa peculiaridad del stop motion ¿no? en este caso no sé, las Chicas de Polonia, de Momakin, que es un, una productora también que hace contenidos, pues se, se da esa relación y ya se generan a largo plazo como nuevos vínculos. ¿no? Claro, claro. Ese hay... es el objetivo ah, de, de MIFA. Y, y, corrígeme si me equivoco, pero están habiendo varios ejemplos de largometrajes mexicanos en desarrollo que se han hecho en los últimos años, donde justamente se trae talento muy específico, cabezas de áreas de otros países con reputaciones probadas. Eh, Marek Fritzinger... Eh, se incorporó a, a la producción nacional hace algunos años y estuvo participando en, en Ana y Bruno, estuvo participando, eh, sí, no sé si habla de trabajo, Anima. en de en, en, en, en Disney, Disney en los noventas haciendo Dámpara, eh, el de Notre Dame sí, para... cosas muy importantes y ahora hay otros eh, profesionales de reputaciones probadas que están trabajando con Cinema Fantasma en su largometraje del de mm -hmm. Fénix que están trabajando también, creo que con cráneo en este proyecto que están desarrollando de Stop Motion. Entonces, son encuentros que se dan muy afortunados en el Festival de Annecy, igual que se dan en todos los otros tipos de convenciones y festivales en escala nacional, como es Pixelatel, del que siempre hemos estado hablando. Sacó Pixelatel a colación porque, como estábamos diciendo, han sido los encargados de tomar la estafeta y, uh -huh. y llevar a México a Anesía. Por supuesto sí. todo el mundo participa, ¿Todos pero Pixel Atlas son los que dijeron México tiene que estar aquí y empezaron a poner un stand hace 5 o 6 años y han sido la cabeza que ha reunido a la participación de varios estudios y, y ahora este año tuvimos gente de Mighty Animation, gente de Cráneo... De Mente, gente... Casiopea, eh, Vainilla o Vanilla. Vanilla. Eh, los insomnias Insomnia. presentando. Eh, bueno, Ernesto Molina. Ernesto Molina que es su productora es este, Gasolina. Gasolina, por supuesto. Entonces, eh, muchos proyectos. De hecho, eh, justo ya que estamos entrando en ese tema y redondeando, aparte de, de MIFA de estar este punto como de los stands y la exhibición, se van generando como encuentros, como ciertas eh, en ciertas salas, a lo mejor se pone algún tema en particular, o se abre, a lo mejor se convoca de va a haber a tal hora en esta sala una presentación de tal focus en tal país o que, atención, van dando ahí digamos a lo mejor MIFA o van a decir reconocen, acá está sucediendo algo interesante y se platica y se organiza en este caso Pixel Apple presentó por allá Ronnie cinco propuestas de proyectos que están desarrollando contenido original y que consideran que está destacando que están empujando hacia, hacia algo allá. que vale la pena ver el... y se hizo una sesión que se llamó México sin fronteras ¿no? En México, Exactamente. Uy, y tuvimos la presentación ahí de cinco estudios destacados que eran, bah, creo que ya los mencionamos ahorita, Al, pero que está pasando ahí? Sí, son, son proyectos que están en desarrollo, sí. es como proyectos que está el concepto y están buscando financiación, proyectos que ya están en producción en desarrollo y proyectos que básicamente están listos y próximos a estrenarse. De esto último creo que vale la pena mencionar Viking Tales que es el proyecto de Mighty Animation, que participó en el Ideatune de Pixelantle y ahí conectó con Cartoon Network y ahora se va a convertir en, en una nueva serie de IP mexicana, como fue un poco el caso de Éxito Reciente de Villanos. Pero que con todo respeto a villanos, Viking Tales se ve deslumbrante. Hay okay, es... que reconocer que Mayri tiene este modelo de estudio de que es un estudio que ha hecho servicios, que ya tiene como una gran capacidad de producción amplia, que no solo están viviendo de la apuesta de hacer el, el contenido original, sino que traen como toda ya una maquinaria eh, funcionando, ¿no? A través de los años. Sí, tiene una, una, eh, una fuerza creativa y una fuerza de trabajo probada, bien aceitada. Y, y buenas credenciales porque dan servicio para, para producir para otros proyectos que no son su propiedad, pero que ellos están haciendo, digo, tanto publicidad como para series animadas. Claro, han, han, estado, han estado trabajando para cosas de Nickelodeon, me parece, mm -hmm. ¿no? También como episodios piloto de proyectos que han estado desarrollando. Hicieron, por supuesto, también Juan Fútbol, también con Cartoon Network, si no me sí, equivoco. Estas cápsulas eh, con este personaje verde de cosas futboleras que tienen también mucho encanto. Y, y el y ahora, proyecto de Viking Tales, además, me parece que eh, Ivanovich Verduzco que es el creador, el creador. Es, era director de arte en muchos de estos sí, proyectos de que ya de que sucedió adentro, que está incentivando que su talento proponga las ideas, y está padre, hicimos modelo donde eh, propone la idea, Mighty, digamos, como que es la edad... Lo respaldan. El ...para respaldarlo, y a competir y a vender. ¿Y qué es eso? Que es algo que ya está, ahorita, este, próximo a estrenarse, mostraban por allá, entonces Mairi, de ojo, están fundados ellos en, en Guadalajara y están, es, pues diría que es de los estudios es, más Es básicamente más el tercer estudio más grande por detrás de Huevo Cartoon y de Anima. Y de Anima. Han, han tenido un crecimiento increíble en los últimos años. Y, y van para arriba. Van para seguir van para arriba. creciendo. Y que ellos están allá insistiendo, o sea, llevan varios, varias ediciones también yendo, yendo para... para Con presencia allá, en el festival, allá. exacto. Y eso sin duda Entonces, que les ha abierto puertas. Sí, que, que ahí se ve lo, lo tangible, de los resultados, porque la verdad es que al inicio sí es una inversión, digamos, fuerte, trasladarse, estar por allá al alojamiento y todo, pero se ve a largo plazo recompensado en, en las conexiones que haces, en que la gente descubre tu trabajo, en, en ver cómo funciona en otros lados y, y ir construyendo el propio camino de, de México en la animación también, ¿no? O sea, eso no pasaba, ni siquiera el año pasado, que, que hubiera un, un focus session, ¿no? Una sesión dedicada, miren, aquí está de México, y que la intención es que, que vaya más gente que está en Anesí y a lo mejor por ahí un distribuidor lo vio y dice, ah, eso está padre, me lo quiero llevar a mi país, y surjan más negocios o que diga ah, yo te puedo ayudar a consultoría para tu guión o quiero entrarle con lana o quiero sí. traer talento o ver qué, qué sucede. O Esa es la importancia de, de tener allá la presencia. También está el caso de la serie My Brother the Monster. Ernesto Molina con Gasolina Studios como estábamos mencionando es también otro caso muy interesante de cómo se pueden aprovechar todas las oportunidades que ya hay en México y en el mundo para ir a hacer crecer un proyecto. Si recuerdo bien un poco la ruta de Ernesto, fue que desarrolló una carpeta que participó en Ideatun, que le fue muy bien. Después participó en una convocatoria de IMCINE para seguirla desarrollando, trabajar un poco más. Y recientemente nada más volvió de presentar en ANECI y con IMCINE nuevamente un apoyo de producción ya directamente de, de FOPROCINE. Es un apoyo a serie animada. Ya se viene dando para series de documental y series de ficción, pero serie animada es un caso muy especial y, y ya nada lo detiene. O sea, pues la eso, ya tienen una intro animada que, que presentaron en el, el festival. El y pues es otro de los proyectos que le echen ojo, que vean y que lo que dice es que realmente se están sumando. Porque son tantas cosas en juego para que una serie se haga realidad, que hay que buscar por todos lados qué modelos hay para, para hacerlo suceder, sobre todo en México, que no hay casos tal cual todavía redondos, ¿no? sino que están creándose sobre la marcha. Exacto, estamos, estamos descubriendo finalmente en este país cómo, cómo levantar un proyecto, pues cuáles son los caminos. Es, es una industria que, que está un poco en pañales, uh -huh. pero que va creciendo a gran velocidad y que todos estos distintos eh, casos nos van dando una idea, pues, a los que estamos queriendo desarrollar nuestras propias propiedades eh, sobre qué rutas se pueden tomar y cuáles son los caminos y seguir conectando y, y además, y además son, son gente bien chida. Sí, y pues, eh, curioso, está coincidiendo mucho que eh, muchas veces están pasando en Guadalajara porque mencionamos Mayri, también estuvo de mente, que también están empujando un proyecto de propiedad intelectual y traen un modelo muy similar que ellos se dedican a la publicidad que ya traen como, digamos, técnicamente como el, la capacidad de producción y que ahora están incursionando en, en empezar a ver cómo desarrollar sus propiedades. Presentaron también su, su proyecto Dog Central. Uh -huh. eh, también estuvo Insomnia, que es Insomnia. un especial. ¿no? El, el stop motion, este, súper cuidado, súper bonito, que es muy ambicioso. Y enseñaron allá por primera vez como un... Un vistazo de cómo luce. Exacto, y se ve muy bien. Insomnia es un largometraje de Luis Telles. Luis Telles es uno de los autores de lo que se ha conocido como la Escuela de Guadalajara, que han estado haciendo cortometrajes de animación stop motion durante los últimos 20, 20 y tantos años. Y han recibido apoyos de IMCINE, les ha ido muy bien en festivales nacionales e internacionales. Y ahora, esta generación, de la que también es parte Carla Castañeda, Sofía Carrillo, Rita Basulto, eh, están incursionando en el nuevo terreno, digamos, para ellos, del largometraje. El largometraje, el formato largo, porque comprobado ellos ya, este, digo, el nivel Suena artístico, a... el nivel de. Está. Autores consolidados. Es que suceda a este formato grande y comercial. Al final, bueno, como. Será una película artística, pero tiene que que puede poder eh, suceder, ¿no? Sí, sí, sí, sí, uh -huh. han, han tenido la fortuna de que están empezando a recibir también como, como el apadrinazgo de figuras tan importantes como Guillermo del sí. Toro, que Guillermo del Toro no solamente es un, es un autor, sino que también es un gran productor. productor. Sí, que apoya proyectos, que los ve, que les ve el potencial y que apuesta a que sucedan. Y sabe de y negocios, uh -huh. también sabe de sus negocios. Y... Entonces está sucediendo eso, increíble, que le echen ojo Insomnia, buscando esta con Z, es deletriado. Claro, Insomnia. Eh, que le echen ojo, super súper bonitos, es este, pues una superproducción que están planteando no y que están en desarrollo. Y también está por ahí vainilla o vanilla que es de Cuernavaca. No, no sé si precisamente de Cuernavaca, pero de Morelos me parece que son. Es... Gabriel Villavicencio. Eh... Y el proyecto que estaban presentando, Color Monsters, es eh, un proyecto que también llevan durante un tiempo cocinando y dando de vueltas y, y descifrando porque es una propiedad enfocada a niños, pero han tenido consultoría con Joan Locke de Peppa Pig, que fue productora. Entonces, están dándole forma, pero están empujándose y ellos también hacen publicidad, pero están entrando a la mano de, de generar contenido, de invertir en, en hacer una propiedad y ver qué sucede, desarrollarse. Exacto, muy pronto todo el mundo va a conocer el trabajo de Vanilla porque además de los proyectos de serie que están desarrollando, este año tienen la oportunidad de desarrollar la imagen y el intro del festival de Pixelatl. Como ya sucedió en años anteriores en que le tocó a Sociedad Fantasma, a Mighty, a Cinema Fantasma y ahora es turno de Vanilla, ya se puede ver eh, el título, ¿no? El título con sus movimientos de colores en la página de Facebook de Pixel Apple y muy pronto conoceremos el teaser completo. Conocerán a los personajes y toda la identidad que están generando para, para este año, ¿no? Que ellos vestirán el festival de este año con sus, con sus colores, con su diseño y es pues, una ventana de, de exhibición para, para ellos y apoyan que el festival también esté, pues vuelven también parte de, ¿no? Como el partnership ahí ¿no? creativo. Uh -huh el festival para vestirlo y darle una, una gráfica eh, y tiene chenojo y eso pues justo nos salta no que al festival que ya viene próximamente y nos regresa el tema del MIFO que ahí estuvo sucediendo eh, básicamente estos estudios y otros que se sumaron como Cráneo que también está empujando una, una propiedad de cine de, de la, la de durometraje en Stormotion ellos son de Puebla y están, llevaban, sus puppets increíbles, no, Un no, sí, claro. De este tamaño, ¿Brono? Pero si no, no, el trabajo sí. de cráneo pueden buscar el el Elena y las sombras, es el cortometraje con el que triunfaron en Morelia, me parece, hace un par de años, para que se hagan un poco una idea de lo que están haciendo, muy seguramente ya los han visto, estos personajes, este... hey, personajes. se llama se se proyecto no, proyecto, no, no, no, no, lo sigan. Cráneo estaba también de parte mencionar otros dos artistas mexicanos. Arellano estuvo a claro. través de otra convocatoria que Ventana Sur, que es este, un movimiento de Argentina, que también son pitches, presentan como desarrollos de serie. Bueno, estuvo por ahí seleccionado Sant y presentó su proyecto de... grimalquín labor largo animado, ¿no? Entonces uh -huh. él es artista que ha trabajado para Huevo Cartoon. Pues siempre proyectos de una gran envergadura en el que necesitas... Sí, que, que, que muchos distintos elementos aporten eh, un poquito para que se vaya haciendo el montón. Y entonces eh, las coproducciones internacionales es un sistema que en Europa ha funcionado muy bien y que en Latinoamérica se antoja como se para abrir, que se replique. Se empieza a Porque empieza al menos a conectarse los países. Ahorita platicaremos también justo en eso del nivel de los stands que hubo. Un evento, y no quiero que se me escape, que otra participación que hubo relevante fue lo que pasó de Animación del Mundo, que también estuvo participando en un proyecto de, de Cassiopeia. Ah, está, el de Ana Cruz. Es, ajá. están presentando también este, una serie ¿no? en desarrollo que se presenta básicamente a, a, también a más gente que estuviera interesada en suceder. El año pasado tuvimos el caso de Robin, que él presentó el Tigre sin rayas y que ya está sucediendo ¿no? en una coproducción. Exacto, si sí, es que sí, sí se concretan cosas, pues efectivamente Robin Morales el año pasado estaba buscando apoyo para un cortometraje y pegó en Annecy y se fue un año a desarrollarlo a Francia y uh -huh. ya está muy cerca de, de concretarse ese proyecto. Entonces, hay, hay, hay que tomar esas oportunidades. Ana Cruz eh, presentó su proyecto de serie que está desarrollando con Casiopea, pero también estuvo presentando eh, Insomnia, eh, porque también estuvo participando en este largometraje. Y por ahí, bueno, en competencia no tuvimos muchas no tuvo oportunidad de verlo, pero había contenidos eh, concursando. Yo sí. Reconocerlo. La o sea, <risa> que regresamos nos de, de eso, y también en la competencia en largometraje, fuera de competencia, pero en exhibición, este, Ángel en el reloj. Eh, entonces, presencia de México hubo mucha, mucha, abuelos, es increíble. Hasta estudiantes que están por allá en Europa haciendo su carrera o empezando a estudiar y pero que son pues, compadres padres, compatriotas, ¿no? compatriotas, sí, los futuros grandes creadores de este país. Entonces, ahorita seguiremos con la plática. Vamos a hacer ahí una pausa y le, le seguimos, ¿no? Cortinillas que les encanta. Vale. Les estamos platicando de todo lo que pasó en ANSI sí, con la presencia mexicana, nuestra experiencia de estar por allá cubriendo de estar viendo montones de cosas, no no la acabamos de estar platicando todo lo que hubo un montón de fiestas de lanzamientos de contenidos y por ahí estamos mencionando que también había gente en la selección oficial en las, en las eh, proyecciones Tres cortometrajes Tres. estuvieron en la selección el Artificio de Andrea Robles, el Artificio se empezó a, a presentar un poco algunos avances en el Festival Animasivo hace un par de años porque Lucía Cavalcini, antigua directora de ese festival, produce el cortometraje y es como un juego con, con lo onírico, de alguna manera en una técnica 2D, blanco y negro y básicamente hay ojos y pececitos es un asunto ahí como más estereo, como ah, pues pues como surrealista, surrealista me parece que sería a lo mejor una palabra parece. más más apropiada eh, es curioso porque los tres los tres cortometrajes mexicanos tienen una técnica similar okay. como como tradicional 2D como de como de lápiz blanco y negro pero más que artesanal. Más, no. más artesanal, pero que temáticamente van por lados muy distintos. Tenemos sí. este asunto surrealista, del Artificio, pero tenemos también 32R-Bit de Víctor Orozco Ramírez, sí. que se estuvo presentando recientemente ya en el Festival de Guadalajara, si recuerdo correctamente, y que es más un poco una reflexión, eh, como, como una especie de ensayo fílmico que, que, que toma um, elementos del Internet Digamos, eh, parte de, de la película son videos que han sido virales okay. este, Con rotoscopía encima, exacto okay. Y una voz en off que va hilando como todo un discurso y una reflexión este, Muy vigente, digamos, y que vale la pena también conocer Y por último tuvimos Cielo, de Miguel Anaya Miguel Anaya, si no lo conocen, es ya uno de los autores consolidados de los cortometrajes mexicanos, ha sido nominado y ganador del Ariel en algunas ocasiones, ha estado presente en Morelia y en Guadalajara durante muchos años y tiene también la peculiaridad de que maneja estilos muy distintos, lo he visto haciendo me parece que stop motion y CGI y 2D. Y está, y está, está muy abierto, trabajo. digamos, exacto, a adaptarse a lo que va sintiendo él que, que funciona mejor para lo Parece que quiere que contar, contar en cada ocasión. En el cielo es la historia real. Este, seguramente van a tener oportunidad de encontrárselo en festivales nacionales para que, para que cada quien lo vea y, y lo juzgue a su manera. Y tuvimos también un largometraje fuera de competencia. Sí, que fue El Ángel en el reloj, que es una propuesta de narrativa un poco más orientada como a causa social, como con esta temática de cáncer. Y por allá estaba también su director este, la eh, pues Segunda ocasión, el año pasado, teníamos a Ana y Bruno, que estaba también fuera de competencia, pero que estaba buscando justo que, que lo pudiera ver otra gente, y lo padre es que pues, se vean estos diferentes estilos de, de cine que se está haciendo uh, en México, y más gente, o sea, que más nos encontramos por ahí, estudiantes, gente que está, el año pasado también, padrísimo, le mencionamos Gobelán, también el año pasado que estábamos por en Ana y Bruno, conocimos a este estudiante que es el primer graduado mexicano, que ah. está haciendo, este, apoyado ahí una beca, ¿no?, de parte de... Guillermo del Toro. ¿Pero él está recibiendo? Él, él fue el primer... No, el primer grado él anunció, me parece. Ah, o sea, como que funcionó también un poco como para comunicar eso, pero él el caso fue que está estudiando allá, me parece que ya concluyó, pero él fue como parte también elemental durante la Negrón en esta transición de este proyecto, que tuvo estas pausas y de repente tenía estas eh, complicaciones tecnológicas de que, pues, los alcanzaba el tiempo y tenían que cambiarse, migrarse a otra aplicación. Él, él estuvo muy presente como en todo ese proceso pues ah, es talento joven que, que conocimos por allá el año pasado y que está padre que estamos viendo gente allá que también le está apostando a irse a formarse pues lo padre sería que, que toda esa banda también en algún momento retorne a exacto a sí que ¿no? que no tengamos fuga de talentos entiende uno perfectamente por qué quieren recibir formación en el extranjero los jóvenes creadores pero vayan Absorban todo lo que puedan y regresen a incorporarlo en la industria nacional. Los necesitamos aquí para sí. seguir construyendo. Cada vez hay más oportunidades. No ha habido nunca en la historia de la animación mexicana una mejor época que la actual. Sí. Y va a seguir creciendo. No tiene por qué detenerse. Y es lo que estamos viendo y estamos pasando, ¿no? Y que ojalá... Yo, eh, te comentaba ahorita así, fuera de cámara, que me... Quedaba como con esta sensación de que el año pasado había estado muy padre, mucha presión muy fuerte y decía será que el próximo año se compare se va o, a sostener. Se aderezca, o se va a sostener y afortunadamente sí, lo que decía somos, fuimos casi 30 mexicanos, eran 27, 26 y los que, pues digo, de récord no sabemos quién, a lo mejor andaba por ahí que a lo mejor no nos cruzamos, ¿no? Sí, por supuesto Entonces, este pues ojalá los invitamos a que sigan este, atentos como a las convocatorias que hay, que se inscriban y no solo en así en todos los festivales que siempre les andamos platicando y recomendando, también algo que pasó allá fue que se anunció eh, la segunda ronda de Premios Quirino que va a anunciar próximamente su, su convocatoria que es un festival que nace, pues bueno es eh, el festival que celebra la animación iberoamericana eh, José Luis me parece que se llama Farías de Good City Wire que es en España y viene también como en cierta forma de la mano de Piz. Evento sucede en, en, en España. La intención es que en próximos años esté migrando entre los diferentes países que conforman, como a toda esta eh, comunidad, comunidad. Hispano parlante. Pero buenísimo. Y este año también nos tuvimos oportunidad de estar por allá, mucho mexicano y se va a lanzar nuevamente. Entonces, para que apuesten a entrarle, o sea, que en cuanto esté la convocatoria, seguro si siguen nuestras redes, se van a enterar y que le, le entre. Porque allá también se anunció José de Pixelat, le estuvo como vocero también de Quirino por allá eh, presentando. Y padre, también que está sucediendo esta unión entre países, no se nos fue ahorita platicar que hubo un cóctel de la hora Feliz Latina ah, en MIFA uf. Se juntaron básicamente, <risa> donde está el, el stand de México, están los, eh, en esa misma esquina está este, Brasil, Argentina, Chile, El, el, el acomodo no es gratuito, pues están o pensando llegué. en que MIFA funcione de una manera orgánica y entonces juntaron a todos los latinos en los sí. menores metros cuadrados posibles y se armó la, la hora feliz porque todos sacaron este, claro México llevaba por ahí unos este mezcales exactamente de, el mezcal coche eh, llevaban pues, los diferentes países sus, sus bebidas ahí espiritistas Co sus... comidas y bebidas tradicionales para compartir con sí. los demás para Desde seguir los haciendo redes bocadillos, los dulces, diferentes este, cosas de la gastronomía de los países se sacaron para compartir y que la gente se, se conociera ahorita, a lo mejor por ahí les vestimos que tenemos un, un time lapse que estabas grabando ahí y se llena el, el... Sí, un montón de gente, un montón de gente pues es que uno pone alcoholito y, y las masas no se pueden resistir, es inevitable y está padre que se organiza muy bien organizado porque obvio todos los países también quieren atraer la atención y hay las diferentes horas felices entonces también había que de Japón, la hora del sake que si vayas al, al stand de Grecia para probar sus bebidas, pero sí está, hay una lógica en qué día, qué hora, para que no se encime que, todo que, con todo. encima todo, ¿no? Entonces, este, pues padrísima la, la experiencia. No nos da ni una hora que duró este programa especial este, para, para, cubrirlo. Para, para cubrirlo todo. Por ahí nos invitó a Google a entrevistar a sus directores para sus experiencias VR, que ya podrán ver en el canal, ya tenemos publicado ahí un contenido y estaremos subiendo más testimonios de, de los directores que nos Porque de esto. Porque ¿no? eso, eso es otra, pues. También, también hay un lugar donde puede uno tomar como la posición del fan que disfruta mucho el trabajo de otros grandes autores y, y de pronto acercarse y platicar la entrevista que sacamos en designare de Google Spotlight es con Jan Pinkava Jan Pinkava en este caso está dirigiendo Piggy pero es originalmente el autor del cortometraje de Pixar Getty's Game de este viejito que juega ajedrez contra sí mismo y que ponían antes de la película de bichos me parece yo era un niño que veía eso y, y, y estaba completamente fascinado y, y ahora me tocó ponerle un micrófono. Sí, de repente ahí. Nosotros regalar un libro de arte eh, con toda la historia que va ahorita de Google Spotlight. El año pasado estuvo Jorge. Este año, eh, increíble, padre. Así que mencionar esa anécdota fue buena que yo también traía mi playera de las chicas super muertas de Jorge. Y la reconoció él y dice yo también tengo una y va y se la cambió para la entrevista. Lo van a ver en pantalla y reconocerán a él el arte de Jorge. El, el clásico diseño de Jorge Gutiérrez. Y padrísimo, échenle ojo a este tipo de contenidos. Eh, esta vez nos quisimos platicarles más de la, de la presencia mexicana, pero suceden pues, o sea, muchísimas cosas de diferentes países. Conocimos gente de, de Ecuador, eh, estuvimos conviviendo con gente súper joven. O sea, miren nada más el grosor de, de, los, de los programas. Todo esto. Es, es contenido chavos, o sea, eh, eh, no te lo acabas. ¿Cuántos kilos pesa esta cosa? Es, es, es una locura. Para muchos intereses ahí diferentes y pues es súper recomendable el festival. Eh, Entren a sus convocatorias, eh, síganos, sigan la post -cobertura. También si entran a designar por ahí, navegan en el sidebar si están en el, en el, digamos, como en el explorador web. Encontrarán como un botoncito que dice cobertura especial ANSI sí, si entran verán todas las notas relacionadas y pues montones de cosas desde los contenidos destacados que hubo por allá eh, por ahí luego les compartiré, también tuvimos oportunidad de, pues de ver más, más cortos que les recomendamos ahí, que tenemos notas a, a, de cobertura de Trevor Jiménez que con su cortometraje Weekends ganó ah claro, pues los ganadores de, del festival sería bueno hacer una nota, nota? Weekends de Trevor Jiménez, Trevor es, trabaja en Pixar y en su tiempo libre se armó un cortometraje y le ha ido muy bien en muchos festivales. Y Annecy no fue la excepción. No solamente ganó el premio del jurado, sino también el premio de la audiencia. Sí. Y entre a designar, sí hay, un, hay una nota que dice, conoce a los ganadores de Anne está. Entrenle. Está, por ejemplo, Mifa. Pueden ver el crecimiento un tanto en cuestión de estadísticas. De que hubo, hubo reuniones de, también de Women in Animation, que es este movimiento que trata de... de meter todo este tema de, de cómo está la industria siendo movida por las mujeres, está increíble, eh, pues entrenle, ya tenemos por ahí la nota de Piggy, tuvimos lo que pasó con los estudios mexicanos, las personalidades que hubo por allá, eh, algunos cortos que recomendamos, premios Quirino, The Magnificent Cake, por ahí no tuvimos oportunidad de verla, pero tenemos por ahí unos trailers publicados y, y notas. Entonces, echen de ojos los invitamos también a que entren a, a la red de Signare Media, que es designare.com, el blog donde podrán seguir esto. Y todo el año vamos a seguir con más eventos y coberturas, por ahí este, nos vamos a sigraf que es otro evento grande, más enfocado a la parte de, de digital. Y acá en México seguiremos con Pixelatus y tenemos tra ideas de seguir empujando este animatón. Estamos buscando ¡Animatón! Que, que nos compartan, que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, como siempre, ideas que les gustaría ver. Como ven, nos tuvimos que mudar ahora de, de sede y estamos buscando este, nuevamente a una segunda temporada. Si usted quiere apoyar a Animatón, no dude en contactarnos. Todo es bienvenido. Este estudio está muy bonito, pero puede ser más bonito gracias a usted. Y si no, simplemente con compartir el contenido en sus redes sociales, ya nos vamos a sentir muy contentos y muy agradecidos. Pues me parece que pues ahí están nuestras conclusiones. Síganos porque vamos a seguir ahí activos. No sé si quieres añadir algo más Y si no, nos vamos despidiendo pues, qué, qué, qué bonito estar de nuevo aquí con ustedes Y yo sé que, que es difícil siempre volver a empezar Pero Animatón tiene una energía mágica por dentro Y, y es muy, muy agradable volver a echarlo a andar Entonces esperemos vernos muy pronto Nuevamente Yo fui Bastián Pascal Me pueden encontrar como arroba schoolcool en distintos eh, sitios de internet como Facebook y Twitter y Tumblr e Instagram, YouTube naturalmente, Vimeo. Y eh, mis redes personales, arroba Dabne, d a -M -N -E, eh, si quieren contactar directamente conmigo, si quieren ver un poco de mi trabajo, www.dabnejesus.com y todo lo que hacemos de Signario que es como este proyecto de difusión y de apoyar este... A la industria, entren a arroba designare en cualquiera de sus redes de preferencia, échenle ojo, mucho contenido en YouTube, seguiremos empujando al animatón en muchos festivales y pues gracias por vernos. Gracias por estar con nosotros, animatón se despide. ¡Mua! Bye, bye, chao. bye bye bye